Buenos días, chicos, ¿qué tal estáis? Bien, en este vídeo veréis cómo es un hotel en Laponia. Laponia es una región que mucha gente se piensa que está en Finlandia, pero en verdad extiende por Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. En este caso, estamos en Rovaniemi, la capital de esta región de Laponia, y se encuentra en Finlandia. El hotel al que hemos venido se llama Sky Owners Bar. Y como su nombre lo indica, se encuentra en Unasvara, el monte que hay en Rovania. El hotel está a 2 kilómetros del centro de la ciudad y más adelante hablaré sobre las habitaciones, los precios y la comida. Dicho esto, vamos a ver cómo es la experiencia. Al entrar por la puerta principal, llegamos al lobby del hotel. Una sala acogedora con una barra de bebidas, una recepción, una tienda de souvenirs y algunos rincones donde la gente se puede sentar y tomarse un buen café finlandés. Cuando entramos hicimos el check-in y nos dieron la llave de la habitación. El hotel cuenta con 7 tipos de habitaciones distintas. El precio ronda unos 200 euros la noche por cada habitación, porque como hay varias, pues cambia el precio. Nosotros nos alojamos en la habitación Mystique Deluxe Esta habitación tiene un precio base De 210 euros y ya Pues te puedes incluir el desayuno Te puedes incluir La cena Nosotros nos incluimos solo el desayuno Y la cena pues la pagamos vale. Bueno, acabamos de llegar al hotel De Lapland Hotel Sky Onasvara Aquí en Vara, Robaniemi Y os voy a hacer el tour de nuestra Habitación de hotel Pues vale mmm, Se entra por aquí después si vamos para acá conmigo tenemos un baño el con lavado, ducha también aquí tenemos el, los jabones y el acondicionador después si venimos para acá aquí tenemos el lavado y aquí nuestra la cremita a ver qué aquí, desmaquillante y esto, y jabón y un, dos pasitos y aquí tenemos la sauna, una sauna súper bonita, con vistas al resto de la habitación. Después salimos del baño y tenemos de fondo en la televisión eh, música Sami. Aquí tenemos una cortina puesta pues, para que no se vea. Porque. Pues aquí tenemos eh, nuestros chaquetones, zapatos, ropa. Y por aquí tenemos la caja fuerte, que sí hay. Y una plancha. También te... aquí tenemos. Este. Ay, se ha caído está Albornoz con unas zapatillas así súper mono que después hacemos el unboxing después por aquí tenemos un minibar aquí tenemos los guantes y esto ¿eh? vamos a poner por arriba con cafetera y esto aquí tenemos pues lo que es la habitación con las camas y con vistas a la montaña a ver, vamos a abrir para que se vea más Aquí te sientas tú a tomarte tu café o lo que te quieras tomar y aquí pues se puede dormir. Es súper cómoda la cama y aquí tenemos un silloncito muy mono. Todo está, este hotel está así súper eh, tematizado de la ponia y todo así. Y, y se ven muchísimos detalles, por ejemplo, aquí en los cojines pues tenemos formas de reno, aquí en la habitación tenemos unos cuernos de reno. También aquí tenemos pues la sauna que os enseñé antes y así una lamparita súper todo así muy nórdico. También tenemos una manta que parece súper calentita, también se podría usar de un fanta, ¿eh? A ver, ahora vamos a ir a la sauna, así que voy a hacer el unboxing del albornoz y las zapatillas. A ver, el albornoz está aquí, vamos a ver la marca por si os interesa comprarlo de Lapland Hotel, o sea, es de la marca del, del hotel donde estamos Porque este hotel, pues es una línea de hoteles que hay por toda Laponia Entonces es así, a ah, por toda Finlandia está la marca esta Y aquí tenemos pues, esto, las zapatillas Vamos a ver dónde se abre. Ah oh, mira, por aquí Le vamos a poner el albornoz por aquí. Y las zapatillas en los pies. Uy, está bien un poco arrugada. Me quedan un pelín pequeñas, pero bueno. <risa> mira. A ver, mira. Oh. Me quedan un pelín pequeñas, ¿vale? Un pelín solo. Así que bueno, si tenéis talla, no sé qué talla será esto, una 38. Si tenéis una talla más de 38 os va a quedar pequeña. Ahora vamos a pasar un pequeño ratito de sauna antes de ir a la cena. Vamos a poner esta mascarilla y después continuamos con la sauna. Nos estuvimos relajando un buen rato en la sauna y nos entró algo de hambre y ya era la hora de cenar, así que nos arreglamos y fuimos al restaurante. Y es que Sky vara cuenta con un restaurante que vaya a verlo vosotros mismos. llegamos unos minutos antes de la reserva, estuvimos esperando nada, unos 5 minutos, no mucho. Mientras que, íbamos y mientras que esperábamos, le íbamos echando un vistazo al menú. El menú es de comida tradicional finlandesa. Eh, vale, la carta no es muy extensa. Hay cosas, sobre todo cosas típicas de aquí, de Finlandia, de Rovaniemi, pues como renos, salmón y cosas así. Cuando terminaron de preparar la mesa, nos sentamos y admiramos las vistas de las montañas. El restaurante tiene una temática nórdica y moderna. No hay mucha luz para que sea como más romántico con las velas y todo. Y además tiene un montón de cristales, un montón de ventanas por todas partes, así que está muy bien. Para beber me sirvieron un zumo de arándanos con hierbas y me explicaron todas sus propiedades y todas las, las cosas. Vale, por aquí tenemos cosas caseras. Esto es pan que han hecho aquí, todo lo han hecho aquí, ¿vale? Eh, esta salsa, pues, no sé qué es, que Una sopa. <risa> y esto... Eh, esto, sé cómo se llama, creo que era como mantequilla atemperado, algo así. Vale, yo estoy comiendo aquí un reno cortado finito con arándanos, eh, puré de patatas y pepinillos con mi zumito. ¿Y tú qué tienes? Pues yo tengo cordero de chay. Con verduritas, con puré de. creo que era puré de chiribis. Y por aquí que tienes verduritas. Esto es helado de vainilla con moras del pantano y caramelo salado. Así todo súper pequeño. Cuando terminamos de cenar, volvimos a la habitación y nos fuimos a dormir. La cama es cómoda y calentita, de verdad, pasé mucho calor. Yo creo que demasiado. El hydrodome yo creo que es un poco demasiado calentito, pero se ve muy bien. A la mañana siguiente nos levantamos sobre las 9 para ir a desayunar. Vale, me he servido aquí un poco de yogur con cereales, granola, harina de, de esto, de los árboles estos, de... uh, ¿Cómo se llama? El... ¿Cuál cosa? Pu, uh, árbol. No, pues. Bueno, de algún árbol. Pino, de cu, sí. Sí, de, de pino. Y eh, un poco de granola y semillas de chía creo que era. Y aquí un pan con queso, eh, pavo y pepino. Y aquí un zumo de arándanos. Con una velita, ahora está todo como más iluminado con la luz del día. Y nos levantamos con un poquito de niebla. Aquí también tengo queso ahumado. El bufete de desayuno es muy rico e igual que la cena, de mucha calidad. O sea, se nota que los productos son de mucha calidad y eso pues está genial. Y cuando volvimos a la habitación recogimos nuestras cosas porque a las 12 hay que dejar la habitación. Y esa fue nuestra experiencia en un hotel en Finlandia. Este es un hotel que recomiendo mucho para quedarse dos noches, ni más ni menos, sobre todo por el precio. No es muy barato En Rovaniemi hay muchísimas más opciones de hospedaje Y mucho más baratas también Pero como es tan turística esta ciudad Pues no es barato ¿Vale? No es barato hay cosas menos caras, digamos. Pero el hotel lo recomiendo, por ejemplo, si estás probando así muchas opciones que hay aquí en Rovaniemi, por ejemplo. El hotel de hielo, el hotel de igloos, cosas así, pues está genial para quedarse así una noche y eh, ya está. Así que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis más como este, dadle a like. envíaselo a esa persona con la que te quedarías en este hotel. Y suscríbete al canal para... Mmm, más contenido como este. Una vez dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!